De ti. ¿Qué significa ser un randonero? ¿Qué, qué, qué significa en, en el fondo? Sí. Ya ¡Lo notamos! estoy haciendo en Santiago el primer brevet, bueno. yo soy de las que ha, ha participado desde el primer brevet que se hizo el 2016, septiembre del 2016. Son pruebas de autosuficiencia, porque son pruebas contra mí misma, porque son pruebas de desafío personal. Más claro. que nada eso, eh, demostrarme a mí qué puedo, qué no puedo, hasta dónde puedo, claro. qué límites tengo. Eso es lo que me gusta. Aparte, de conocer lugares preciosos claro. eh, No se te da la modalidad de repente haciendo una competencia de donde hay preocupado de correr, de competir con el otro. En cambio, en esta versión no es así. Es costigo, aquí eh. tenemos compañerismo, tenemos unión, tenemos los de los que partimos y de los que llevamos somos una familia. Bueno. Nosotros nos vemos en la ruta y nos ayudamos, nos acompañamos, nos animamos. Eh, somos, somos unos entonces se genera esa, esa, esa, esa, esa amistad que no se genera a lo mejor en una modalidad de competencia. Mi nombre es Pedro Guidú, uh, tengo 33 años, soy de Puerto Alegre, Brasil. Creo que desde 2010 okay. uh, pedallo mucho, pero el randonés, haciendo breves cosas así, desde 2014. Pero siempre son duras, incluso las de 200 cuando no hay mucha clive no hay nada. Pienso que va a ser como sencillo, fácil, ¿sí? pero siempre es un desafío, es muy bueno. Hago muchos amigos y me gusta conocer la gente, el ciclismo y bueno, ah, pedalear pero... juntos. Es muy bueno. bueno, es una gran aventura siempre. Esa acá en Chile la primera vez, okay. pero en Brasil ya hice algunas, no, no, no recuerdo cuántas. Ah, okay. La más larga que hice fue de 300. Gracias. Llevo como... esa va a ser como la, la cuarta, yo creo, okay. de 300 que bueno. voy, a, voy a hacer. No, ojalá que logres estar en todas, bueno. uh, me gustaría mucho, porque regreso, voy a Brasil y regreso acá, mucho trabajo, claro. entonces sí, me gustaría completar la serie acá en okay. Brasil, para ir a, o sea, a París. No, me gustaría mucho, es un gran sueño que tengo, uh, y creo que sí, ojalá logra, bueno. lograr ser ¿Quién se va? ¿Quién se sabe? Ahí tenía un codo más o menos ocupado. ¿Cómo está el calor, compadre? No, no, demasiado fuerte. En el último 10 kilómetros ni una gota de agua. ¿Tienes preparado igual por si hace frío o no? Sí. Traigo corta abierta, manguilla, todo eso. Perfecto. ¿Y cómo te ha ido hasta ahora? Bien, armó un buen lote. ¿Venían en grupo? Sí. Hay unos cabros entusiastas. <risa> Hay, Hay que aprovechar ahí. Sí. contra el viento raro. Oh, sí, horrible. Yeah. Viento en contra, como que no se disfruta nada. Vamos a la ruta, bien, bien, excelente. Muchas gracias. El pistol te cachó. Tienen como pensado más o menos a qué hora llegan en cada punto? Sí. ¿Y a qué eh, tienen pensado llegar al tercer checkpoint de Peñaflor? Al de Peñaflor, eh, vamos a llegar a la 1 a 10. ¿1 a 10. Sí. ¿Putagonistas? ¿Te ¿Ya Hola. ¿Cómo está el sol? Ahora puedo decir que se bueno, ya pasó. Pasó. Uh, este, qué está la del Juan Manuel Torres López, de Santiago, tengo 45 años. Bueno, bueno, sí. Yo creo que de niño, o sea, la, la oportunidad que te da la bicicleta de, de primero vencer el miedo a caerte, después que lo, lo manejáis, todo lo que te regala, de ir más rápido, más lejos, competir, claro. ir a comprar el pan más rápido, esas cosas ya, y con eso empecé a enamorar de la bicicleta. Entonces me compré una rutera. Okay. Y al, al empezar a entrenar en ruta, como que caché, wow, esto ah, mira, me acomoda, esto es me, otra me, cosa, me claro. claro. Y la oportunidad de, de andar con amigos al lado, claro. conversar, compartir, muchas horas arriba, como que dije, esto es lo mío. Bueno. Y de ahí como que ahí partí el y... tema de caer más lejos más, y, el, y el ultrafondo. fondo y... la más eh, demandante que participé fue la 600, no la pude terminar en el tiempo. Fue un tremendo aprendizaje claro. porque todo esto es intuitivo, o sea, claro. ensayo, error, equivocarse. Claro. Eh, frustrarse en un momento no sé eran las 11 de la noche estaba con la rodilla como papa súper adolorío y decidí no pedalear más y está no sé como a 250 kilómetros de Santiago de noche y le digo a mis amigos que están acá le digo chicos saben que no, no, no, no voy no, no puedo más vayan si yo me voy a quedar acá reponiéndome y después veré cómo me acerco más al punto de control y me dijeron no andáis con nosotros termináis con nosotros sabéis que este grandote me pescó de la espalda y a costa, a costa del mismo, que también Exacto, estaba cansado, me llevó, me cuidó, fue nuestro amigo más. Que, y, bueno, y eso te da el ciclismo, que ¿cachai? El o o sea, para mí ellos son el mi hermano. Po, mi nombre es Ángel Ceveda, vengo Cebeda. de la comuna de Potahuel, representando el día de hoy a Team Mapu. Tengo 17 años. Hace 3 años atrás ya, bueno. empecé con una de tierra así, completa. Mi primera salida fue al Ahí cerro, así, quedé muerto. Con el tiempo fui... Eh, cambiando piezas y aprendiendo, lindo, claro. claro, yo la descubrí por, eh, por, por Facebook, un evento Ajá. de larga distancia y dije, Uy, te pasó a claro, dije, pucha, a ver cómo está mi rendimiento, ¿Por qué no? a ver cómo me va y la hice en una mountain bike, mi primera, bueno. prueba, y fue una breve de las cuestas de la Mayarauco no quería más <risa> y el, el segundo, quinto aire me volvió subiendo la barriga Ajá, ahí buena. como que las pilas oh, me volvieron claro, al cuerpo claro. y le seguí todo el camino sería mi cuarta breve, he hecho vale. tres de 200 y, un, y esta era mi primera de 300 At, hasta ahí es mi meta y ahí quizás seguir más adelante no, el no, límite del cielo Sí, excelente, me gusta esa mentalidad esto no es solo, no es solo tener piernas sino pasión eh, Mentalidad. que Siempre queda un, un, buen, una, un buen aprendizaje después de cada salida. De bueno, eh, cada breve queda una, una emoción así de, ¡oh, lo completé! ¿Sí, ya, ¡Ya cabros! ¡Ya cabros! ¡Gracias! Le va bien, chicos. A ver, era, con nosotros eran seis, más cuatro. Más cuatro cinco. adelante. Creo. No, yo, vi más, yo ¿Más? vi más. Más de cuatro. Vicente Sáez, 38 años de Puente Alto. Empecé a entrenar, a hacer fondo, cosa que antes nunca había hecho. De, de lo que son las carreras, 100, 120. Llegar a 200, 220. Pero es distinto solo a esto. No. Eh. La verdad, dentro de las cosas que he hecho en bici, creo que una de las cosas más difíciles que me ha gustado. La bici, weón, entrenando en esa atleta tres meses, nunca nada. Ahora rente de tubular, de goye cámara, de todo, weón. ¿Cuál fue uno de los momentos más difíciles de la prueba de esta vez? Ver caerse a Lorena y, y estar ahí hasta que llegaran los equipos de emergencia, tiene situaciones, para acá un weón me echó la micro, casi me bota la cuneta, eh, bajando vizcacha casi me quedo dormido, weón, me pasé un semáforo. Este desafío de 300 kilómetros es más que eso, weón. Eh, te quebrantáis. Me sacó de la zona de confort, por decirlo así, weón. Me quebrantó física y emocionalmente. Venís quedando dormido, venís pasando hambre, venís pasando sed, calambres, weón. Eh, Para acá te echan los autos de encima, no, weón. <risa> Yo la verdad, weón, la miré a huevo. La miré a huevo y dije, ah, puta, 300 de andar, llegar a los checkpoints y la weón. Puta, hasta cumplir los checkpoints, weón. <risa> Llegué lo último al segundo checkpoint. Último. O sea, y de ahí recuperar, no, sí. Si muy difícil no pero una experiencia buena sí las personas que pararon a perros está ahí bien necesita ahí ayuda en todo, en todo sí aspecto. rescatable, bastante rescatables sí. soy mi nombre es José Carmona soy santiaguino y tengo 62 años con ganas eh, de 2005 y 2008 por ahí okay. antes cuando soltero anduve un tiempo eh, solo no corría ni nada pero ¿Ya? Después me, me casé, mi esposa quedó esperando a mi primer hijo y, y empecé a sentir los vehículos muy cerca y, y atropellaron a un compañero, entonces colgué la bicicleta como 15 años. Por ahí empiezo a dedicarme a la bicicleta pero con, con ganas. Así que ahora ya puedo dedicarme por entero, ya están mis, mis hijos grandes, así que. Claro. La conocí por un compañero de trabajo español. ¿Ya? que corrió la París Brés París del año 2015. Leí su relato y quedé impresionadísimo y quedé con ganas de ir. Pero en Chile no había nada de eso. Entonces empecé a buscar en, en Brasil, que era lo más cerca. Y coincidentemente apareció Juan con, el, con la primera brevet. Entonces esto es lo mismo que yo ando buscando. Y bueno, y me matriculé, y de ahí me matriculaba en todas las que se han hecho. El objetivo es terminar antes de un tiempo, y eso claro. hace que la gente se ayude, se conozca. Claro. Yo te diría que aquí somos prácticamente una familia. Claro. O sea, somos los mismos claro. que nos vemos carrera desafío, tras carrera. Pues... Es una locura, porque son si tú piensas que son 300 kilómetros que estamos toda la noche pedaleando, pero son esas cosas que uno después puede contar, sí, por porque cierto. de eso está hecha la vida, de cosas sí, que uno le de desafío claro. y estos son desafíos para conocer claro. yo diría que lo principal es la, el compañerismo o sea aquí he hecho un montón de amigos que de otra manera jamás en la vida lo hubiera conocido claro. sí lo tengo como una, un objetivo como son cada cuatro años y yo ya tengo 62 la próxima sería el 2023 ya tendría 61 tendría muchos años yo creo que este es el momento entonces ya como antes he corrido hasta la de 600, me interesa homologar todas ahora y estar en condiciones y espero cumplir los requisitos. Si cumplo los requisitos me embarco de todas maneras. Ahora por mí, eh, todas las todas ganas, las ganas de hacerlo.